no científica, pero sí eh, de trabajo de redes, de trabajo de preguntas en las calles, y uniendo todo eso, el 68% de la población cree que estas elecciones, que estas primarias fueron fraudulentas. a por Luis Abinader No, no. ¿Pues no ganó? eso es lo que la población cree Yo estoy en... ahí es un error pero dile a la gente que eso es en el imaginario las primarias imagino. son individuales son individuales el mismo día se oh. estaban realizando las dos primarias ah porque que de aquí para allá y allá no pagando. no no el prm tenía un solo padrón en Erra. el que se ha dado el, el, el desfase es en el del pld oh, eh, amigo okay. mío Entonces, sea prudente eso es lo que la persona la percepción afuera. pero dile a la gente que eso es en el imaginario de la no, gente no. Que es lo que la gente lo, es, lo es lo que es es lo que la gente tiene. Eh, no es una investigación científica, dije al principio, pero es lo que ellos sienten. Pero qué es lo que él dice, Yerjan, él, él dice. Entonces, ¿qué sucede? Que es lo que la gente eso, no tiene, eso no tiene validez. ¿Qué nosotros perseguimos? Lo que tú piensas no tiene validez. No, entonces. no, no, con relación a eso no tiene validez porque no, no, no, no, tiene, no tiene un asidero científico. Continúa, Fulvio. ¿Qué nosotros eh, perseguimos? ¿Qué vamos a hacer con no, la mitad. credibilidad de la Junta Que es importante que sea creíble Porque también está en, eh, Entredicho la credibilidad de la Junta Al poner unas Nuevas autoridades ahí eh, Eso se fortaleció un poco Al ver los hechos de ahora Bueno, pues la Junta está Perdiendo credibilidad, qué es lo que se quiere Que la Junta fortalezca su credibilidad Que sea una entidad fuerte Ante el pueblo dominicano Para eso nosotros, eh, eh, como PRM, y si es necesario el conteo, si es necesario la auditoría, que se hagan todas las cosas para que la población pueda sentir eh, que verdaderamente no pasó nada ahí y que las cosas se hicieron bien hechas. Esa, es, esa parte quería. Aclarar. Julio, para ayudarte, esa parte Mira lo quería que dice. Aclarar. Ay, perdón, ese fue ahí. aquí Mira lo que dice. Participación Ciudadana. Voy a ver si lo puede poner ahí. Participación Ciudadana, no Francis. 4.80% de los volantes emitidos no coincide con los votos que se emitieron a los candidatos. Participación Ciudadana. Bien. Entonces, ¿qué sucede? El equipo de Leonel Fernández dice que se manipularon 671 mesas electorales y que eso incurrió... En manipular cerca de 707.390 votos. Esta es la gráfica que tú... Tu... Entonces Esta es la gráfica que yo quiero eh, eh, mostrar. La gráfica de cómo iban las elecciones ese domingo. Que se estaba viendo en la pantalla. Y las la estadísticas que se estaban dando desde que inició hasta que Salido. estuvimos cerca del 80 y algo por ciento de los votantes era un parámetro si se puede decir constante la diferencia entre uno y otro nunca fue mayor y luego vemos que ya faltando en el 89% ya computado, faltando pocas mesas, se le inyectó esteroide, es lo que yo digo se le inyectó esteroide para que pasara ah, sí, de, de 11.000 yeah. abajo, empatara y luego pasara a 26.000 arriba, oh. lo que quiere decir casi 37 mil votos. ¿Qué puede pasar en esto? El equipo de Lionel se pudo haber dormido en los laureles y pensar que ya estaba ganado y que no necesitaba inyección de recursos y que el equipo de Gonzalo, eh, pudiera darse cuenta de la constante que estaba sucediendo y que a eso de las 3 de la tarde inyectaron... A las 4 en, en punto. Oh, no, no, pero ellos inyectaron a las 3 de la tarde, de acuerdo a, la, a, a estos gráficos, cerca de 200 millones de pesos para conseguir la cantidad de votos que necesitaban para cambiar esa tendencia. Que se dio en todo el proceso. Pero no fue. Es posible, no, no. Es posible es posible, ah, es posible que fuera un asunto de astucia política, sí, mediática, sí, sí, sí. del momento que se estaban viviendo entre ambos, entre ambos precandidatos, donde había una colosal eh, eh, intervención con recursos y que la gente de Leonel puede pensar. Que ya estaba ganando. El tema Pero... es pensar cómo se dieron cuenta la gente de Gonzalo que eso estaba ocurriendo. Sí, y que eso es que la pantalla, es que en la pantalla ah, okay. eh, personal de lo que tenían cada uno de ellos en su centro de cómputo, sí. de los informes que ya le estaban dando sus militantes. Su, su, sus representantes en cada uno de los colegios, sí. porque estos informes llegaban. Ah, porque a los había representantes. De, en local, sea, claro, delegados. Delegados, de delegado, delegado, Que tenían las actas. Claro, oh, delegados okay. que se iban dando cuenta con un padrón de concurrente lo que estaba pasando. Y, y eso, pues, podía pasar al centro de cómputo de cada uno y podían ver la tendencia que estaba lo sucediendo. será cuando Ajá. se puedan postear Todas esas cosas y comparar. se pudieron haber dado. Por eso yo digo, fue una inyección de esteroides.